Complejo de vitamina B-NSP El producto es apto para veganos y vegetarianos. Las vitaminas B son esenciales para nuestro organismo. Están involucrados en muchos procesos vitales básicos. Para proporcionar completamente a su cuerpo vitaminas B, necesita comer una gran cantidad de alimentos. La vitamina B1, tiamina, se puede obtener de la carne, el hígado, los riñones, el trigo sarraceno, la avena y el pan de centeno en menor cantidad de B1 en salvado, avellanas y nueces, levadura, frijoles, papas, maíz, granos de trigo germinados. Se puede obtener de los alimentos, no siempre significa que realmente lo consigamos. Los alimentos refinados, así como los cultivados con tecnologías aceleradas, con el uso de productos químicos, no acumulan la cantidad adecuada de esos nutrientes sobre los que preguntan los libros de referencia. La diferencia entre debería haber muchas vitaminas y el contenido real de vitaminas definitivamente está ahí. Esto explica la necesidad de una introducción adicional de los nutrientes más valiosos en forma de cápsulas, tabletas, cócteles. La vitamina B1, tiamina, es muy importante para mantener la salud. Regula el metabolismo de carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos. B1 tiene un efecto versátil sobre las funciones de los sistemas nerviosos cardiovascular digestivo, endocrino, central y periférico. Atraer tu atención. El contenido de vitamina B1 en la carne de cerdo y en una cápsula del producto Vitamin B Complex NSP. Una cápsula del producto NSP contiene 6 miligramos de vitamina B1, el 545% del requerimiento diario. La vitamina B2, riboflavina, regula las etapas más importantes del metabolismo. Mejora la agudeza visual, la percepción de la luz y el color. Tiene un efecto positivo sobre el estado del sistema nervioso, la piel y las membranas mucosas, la función hepática, la hematopoiesis. La vitamina B2 debe estar en tales productos, hígado, huevos, queso, requesón, otros productos lácteos, carne, pescado, trigo sarraceno, legumbres. No es suficiente en tales productos, arroz, mijo, sémola, pasta, pan de harina de los grados más altos, la mayoría de las verduras, frutas y bayas. El requerimiento diario de vitamina B2 aumenta con las enfermedades. Con gastritis con secreción reducida del estómago, enteritis crónica y pancreatitis, hepatitis y cirrosis del hígado, algunas enfermedades de los ojos y la piel, anemia. Atraer tu atención. El contenido de vitamina B2 en los alimentos ricos en ella y en una cápsula del producto Vitamin B, Complex NSP. Una cápsula del producto NSP contiene 6,8 miligramos de vitamina B1. 486% del requerimiento diario. La vitamina PP, niacina, forma parte de las enzimas más importantes del organismo. Interviene en la respiración celular, el metabolismo de las proteínas y los hidratos de carbono. Regula la actividad nerviosa superior, las funciones de los órganos digestivos, el metabolismo del colesterol, afecta el sistema cardiovascular, dilata los vasos pequeños. Más en productos cárnicos, menos en pescado. Hay mucha niacina en cereales, legumbres, nueces, pero se absorbe mal de estos alimentos. Verduras, frutas, bayas son pobres para ellos. Hay poca vitamina PP en los productos lácteos y los huevos, pero hay mucho del aminoácido triptófano, a partir del cual se puede formar niacina en el cuerpo. La necesidad aumenta con las enfermedades del tracto gastrointestinal. También hay una necesidad creciente de vitamina PP en enfermedades del hígado y del tracto biliar aterosclerosis y enfermedad coronaria, diabetes, antituberculosis y otros medicamentos. La vitamina B6, piridoxina, interviene en el metabolismo de las proteínas, las grasas, el colesterol y los hidratos de carbono. Normaliza las funciones hepáticas. Es necesario para la absorción de aminoácidos y ácidos grasos esenciales por parte del organismo. Hay mucho en la carne, el hígado, algunos tipos de pescado, los huevos, los cereales, las legumbres las patatas. No es suficiente en productos lácteos, verduras, frutas, bayas. Requerimiento diario de vitamina B6. Puede aumentar debido a cambios en la condición y la dieta. Cuantas más proteínas vienen con los alimentos, más vitamina B6 se requiere. La necesidad aumenta con gastritis con secreción reducida del estómago, enfermedades del intestino delgado, enteritis e hígado, aterosclerosis, insuficiencia circulatoria, tuberculosis y otras infecciones. Taxicosis de mujeres embarazadas, anemia, antibióticos. Atraer tu atención. El contenido de vitamina B6 en los alimentos ricos en ella y en una cápsula del producto vitamin B, complex NSP. Una cápsula del producto NSP contiene 8 miligramos de vitamina B6. Esto es 571% del valor diario. La folacina, ácido fólico, es necesaria para la formación normal de sangre. Desempeña un papel importante en el metabolismo de las proteínas. Tiene un efecto positivo en el metabolismo de las grasas en el hígado. Contenido en productos, hígado, verduras, col, eneldo, perejil, espinacas, legumbres, cereales, requesón, queso, huevos. Solo las verduras frescas son una fuente real de folacina, ya que hasta el 90% se pierde durante su cocción. La necesidad diaria de ácido fólico aumenta con enterocolitis crónica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 Interviene en el metabolismo de las grasas y en la absorción de aminoácidos. Su acción está íntimamente relacionada con la folacina. La fuente de vitamina B12 son los productos animales, especialmente el hígado, la carne, el pescado y la yema de huevo. La deficiencia de vitamina B12 en el cuerpo es posible con una nutrición estrictamente vegetariana a largo plazo, sin leche, huevos, carne, pescado y una absorción deficiente de la vitamina en la gastritis con una secreción gástrica muy reducida, después de la resección del estómago o los intestinos, con enterocolitis grave, enfermedades helmínticas. Con estas enfermedades, aumenta la necesidad de vitamina B12. El contenido de vitamina B12 en los alimentos ricos en ella y en una cápsula del producto Vitamin B, Complex NSP. Una cápsula del producto NSP contiene 24 microgramos de B12. Esto es 960% del valor diario. La biotina, o vitamina B7, es esencial para que el cuerpo metabolice los carbohidratos, las grasas y las proteínas. También desempeña un papel en la regulación de genes y la señalización celular, y está asociado con la salud del cabello, las uñas y la piel. Además, la biotina es importante para el desarrollo fetal durante el embarazo, así como para la salud del hígado. La biotina puede ser sintetizada por bacterias intestinales o absorbida de los alimentos. Los alimentos más ricos en biotina incluyen hígado y productos cárnicos, yema de huevo, salmón, nueces y semillas de girasol, productos lácteos, aguacates, batatas. El ácido pantoténico, vitamina B5, participa en una serie de funciones importantes en el cuerpo, como la descomposición de grasas y carbohidratos para obtener energía, la producción de glóbulos rojos eritrocitos, la producción de hormonas sexuales y del estrés, y la síntesis de colesterol. Al igual que otras vitaminas B, el ácido pantoténico no se acumula en el cuerpo. Debemos obtener vitamina B5 de los alimentos todos los días. En un estudio, los participantes administraron dietas bajas en ácido pantoténico para inducir la deficiencia de vitamina B5, mientras que otro estudio involucró la administración de un antagonista metabólico del ácido pantoténico. Los resultados de estos estudios muestran que los niveles bajos de ácido pantoténico en el cuerpo pueden conducir al desarrollo de condiciones tales como fatiga, insomnio, depresión, irritabilidad, vómitos, dolor abdominal, infecciones frecuentes del tracto respiratorio superior y ardor en los pies. Los alimentos ricos en ácido pantoténico incluyen carne y productos lácteos, champiñones, shitaka, verduras, coliflor, brócoli, repollo, nabos, pepino, mariscos aguacates, fresas y toronjas. Si no es posible obtener vitamina B5 de los alimentos, se deben tomar suplementos dietéticos para que el cuerpo no carezca de esta vitamina y otros nutrientes. El ácido pantoténico es sensible al calor y la humedad, por lo que se deben preferir los alimentos sin calentar. Sorprendentemente, pero cierto, todas las fuentes ricas en ácido pantoténico mencionadas anteriormente, carne, productos lácteos, champiñones, mariscos, requieren tratamiento térmico, incluso en términos de seguridad alimentaria. El tratamiento térmico destruye los microbios patógenos y previene enfermedades infecciosas. Atraer tu atención. El contenido de ácido pantoténico en alimentos ricos en él y en una cápsula del producto Vitamin B Complex NSP. Una cápsula del producto NSP contiene 40 miligramos de ácido pantoténico. Esto es 667% del valor diario. El tratamiento térmico es necesario para la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias. El tratamiento térmico conduce a la pérdida de vitaminas. En realidad, esto resume la descripción de los efectos de las vitaminas. Para que las vitaminas B sean beneficiosas, deben usarse adicionalmente. NSP ha fortificado la fórmula con extractos de plantas para ayudarlo a absorberlos mejor y obtener más. Beneficios del complejo de vitamina B. La composición del producto está diseñada para mantener un metabolismo energético adecuado y mantener las funciones psicológicas. Revisamos las propiedades más populares de las vitaminas B, que, sin embargo, se caracterizan por un espectro de acción mucho más amplio. Para una persona moderna, es importante obtener todo el complejo de vitaminas. Por ejemplo, los estudiantes y los trabajadores informáticos necesitan un complejo de vitaminas B. La vitamina B1 es necesaria para la producción de energía suficiente. B2, riboflavina, afecta la salud del sistema nervioso, ayuda a mantener una buena visión. La vitamina B6 también es compatible con el sistema inmunológico. B12 es importante para la hematopoiesis. Necesitamos sangre roja saludable, inmunidad, visión y buen desempeño. No hay duda de que la dieta diaria debe formularse de tal manera que aporte al organismo vitaminas del complejo B. La suplementación con vitaminas B parece ser la solución ideal. Reiteremos un hecho importante. Las vitaminas hidrosolubles no se depositan. No se acumulan en reserva, y la necesidad diaria de ellos es alta. La fórmula del complejo de vitamina B se complementa con bioflavenoides cítricos y valiosos extractos de plantas. Estos son romero, cúrcuma, polvo de flor de brócoli, polvo de hoja de col rizada, polvo de raíz de zanahoria, polvo de remolacha, Polvo de hoja de romero, polvo de fruta de tomate, polvo de rizoma de cúrcuma, polvo de extracto de Bioflavenoids de pomelo, extracto de bioflavenoids en polvo de esperidina, polvo de extracto de bioflavenoids de naranja. Todos juntos, los componentes de este producto aportan aún más beneficios a su salud. Dosis diaria recomendada: uno comprimido al día con las comidas. La compañía NSP hace todo lo posible por su salud y longevidad. Se saludable. Vive feliz para siempre.